La gala en Las Vegas homenajeó a leyendas de la música latina como Celia Cruz. Hey, sí, un a Celia. Celia. Lo Azúcar. vi en el homenaje a Celia. Estuvo Milly Quesada, estuvo Olga Tañón Anita. y Anita. Eh, yo creo y entiendo que para hacer el homenaje a serie como que yo debí, yo necesitaba la India ahí mi opinión Sí, sí, pues la, o sea, la, la India, India es un ícono, la India es un sí. ícono de de de salsa, ustedes saben, el, uh -huh, el la y salsa boy sí, y salsa, eso. Sí. Y voz, una de las mejores voces de salsa sí, es La sí, India. Si lo está para esta mala batida. Yo, y yo entiendo que ahí hacía falta La India en ese momento. Sí, pues está como muy abatida que ni los teléfonos mi teléfono cogió de nuevo. La mayor venga. La que con, con no, porque Antonio. mira, hay personas que están abatidas, pero tienen su equipo de trabajo. No, o esa gente trabajan y igualita Además, y tiene su, su a Juan su Gabriel. Cuesta. Es que ya un Un saludo a nuestro amigo Gerald también, que, sí. que está aquí con nosotros. Que el está homenaje fue para Juan Gabriel también. ¿Quién lo hizo? Joan Sebastián, el mismo homenaje también. Okay. Soda Stereo. También. ¿De ¿Es qué? Sora, lo voy a decir completo. Sora Stereo. Sora Stereo, tiene que coger... Como se como dice, Sora Stereo. No le falta el respeto al inglés. O ese estilo. Sora String. Sora String. También incluyó presentaciones sorprendentes como la de Vicente Fernández. Perdón, perdón, René, que te Hay imágenes de eso, porque yo supongo que tienen que haber imágenes. Digo yo, digo yo. Okay. Ah, ah, con su hijo, ah, Vicente eh, Fernández. Eh, Fernández. Eh, Ay, mira, Vicente. Fue duro, ¿eh? Con su hijo, Alejandro y eh. su nieto, Alex. Eh, ¿la tres generaciones ahí. Sí, sí. y sí. momentos simbólicos como eh. ahí, eh. la entrega del premio de persona del año que Juanes Alejandro. recibió de su ídolo de infancia, Lars Urich, El nieto Tamaluma, de la banda metálica. El, e el nieto de la Vicente Maluma. Alejandro, Alejandro. corazón, sí. ¿Dicen eso? Cuando eh, se muera Vicente. Ese Ay, ¿Qué va a ser Alejandro? Este no, nieto. Este nieto de esta... Allí ¿verdad? también participó. ¿verdad? Allí también participó el gran Nada, Alejandro Sanz. Alejandro Sanz. Él no puede Oye, Luis guerra que también no puede se llevó. Eso, oiga, bien, Ay, bien. Sí, me, me voy, tenía mucho que no mira, venía, mira, me voy cara, otra es, sí, es bella que no quiere dejarte hablar. En México se rumora, en México se rumora. Que Alejandro se va a declarar cuando Chente se muera. ¡Ay, santísimo! Sí, pero es lo que se remora en México. ¿Pero eso? El nieto está maluma, el nieto de Vicente. Está como maluma, tú ves. Ah, pero Tigre. tigres todo. A propósito, que usted mencionaban hace rato a Juan Luis Guerra, él recibió también dos galardones. Nuestro Juan Luis Guerra siempre recibe. Pero mencioné más importante. El más importante de todos. ¡Mariachi Buda ganó un Grammy, señores! ¡Un Grammy! Felicidades. Mariachi Buda sí. relación, Felicidades, relación, felicidades eh, Ya Felicidades Ya ¿Y por qué ya? Felicito Sí, porque ganó un aporte Fue una pero, frase pero, pero, pero No, no, no lo, lo le, que, dieron una, le dieron sí, un le Sí, draft, bien, ¿no? sí No, eso está bien ¿tiene, ¿tiene? ¿tiene? ¿por qué no ¿tiene? le dieron a los lapicitas Que los lapicitas ¿tiene? Que se nos va a acabar sigue. Fue por la el, que el sueño de, de lapicitas era, no era un Grammy Mira, mira Mira lo que pasa Por una canción ¿Tú sabes qué ejemplo de ese? Con altura sabes qué ejemplo de Que La gente está vaquillado Está vaquillado Porque fue que Rosalía No lo mencionó Oye, oye ¿Tú sabes qué pasa con eso? Que, que cada cosa que usted haga tiene que ponerle empeño. Y Mariachi cualquier frase la registra. No, wey, de una vez. y Por eso fue que, que se ganó ese Grammy. Porque con Arturo y una bela, los de una vez lo registró. No, eso es, mío. eso es mío. Y eso tiene toda su cosa. No, el, no, el no Mariachi model. está bien organizado. Por ejemplo la, la, Creo que lo de Anillo para cuando también estaba. Hay una fase de musicólogo. No, la dio, no, no, para cuando. Para cuando. Eh, la de un musicólogo, eh, hay algunas canciones. Eh, pero Mariachi. Lento, ella vino felicidades. Con filo vino con filo, lo ella mismo. siempre viene con su cuchillo eh, Felicidades pero, para Mariachi Buda. Por ese. Sí, pero ya, pero tú le estás haciendo un hino nacional. Pero no, no, no. Es, es, es, que es que Mariachi por y por y es familia tuya. Ay, Dios mío. Tú. Felicidades, Mariachi. Ya. ya hay. Porque ya. Vamos a hacer una caravana de Mariachi. Hay una caravana. Sí, pero lo vamos a recibir de dónde. Se rumora. Atención. Se rumora. Que desde hoy en adelante. María Chibuda <risa> va a estar el estilo de estilo Pachá. ¿Cómo? Con el, el Grammy. Con ya. el Grammy de todos los programas. Con el Grammy de sombrero. Él lo va a llevar en todos <risa> los lados. O que Pachá no ganó el, el, el soberano. Y sí, ponle el moneda tuya, eh. Sí, claro Ay, ay, ay ¿Qué más te, te, te, te duele? Ay, no, no, no me duele No me duele porque tú tomas algo que corten Pero me duele porque, oye, él se está poniendo loco con el Mariachi No, me siento títolo bien, títolo bien porque yo no conozco Mariachi Sí, a, a sí, este sí pero está bien Yo me he sacado palé y tú no me felicitas ¿Cuándo te has sacado palé, eh? Yo doy, digo, y Sí, no, para que tú te lo agachas No, no, no Ah, pues te agachas, Él está vuelto loco con el Mariachi El Mariachi Ey, se destapó, remigente Se sacó palé Pero los premios fueron todos un éxito felicidades fuera de Ecuador. A pesar de que ustedes saben que había, Marichu, una, un había una campaña Un de Mariachi. Un joseador. Un joseador de... Había una campaña de que no, que no querían que apoyara Un joseador es una persona que siempre quiere trabajar, que no se queda sentado. Yo soy una joseadora si, también, mi amor. Como... Yo me sé el concepto el claro y específico. Siempre pop. ¿Y todo eso? Con... ¿Nos me la campaña? No, que no ningún pop. Sí, había una campaña contra los Grammy este año porque supuestamente no se hizo una categoría de reggaetón. Y Daddy Yankee y un grupo de artistas decidieron no ir. Ah, eh, sí, había, sí, habían tres urbanos que fue... fue Bad Ruco, Vaigoidito ah, que cantamos y, y Osuna. No, es no de fue. Panamá. Y no Baby le cantó, claro. No, pero sí, pero ¿cómo, cómo, cómo, cómo Igual, que, con el Cantó, con Darel? No, Daré. no cantó. ¿Qué? Con Darell que ¿Qué sí no, cantó lo No, lo único, ¿Cómo? un micrófono verde búcalo, ahí para que tú veas. No. Búcalo sí cantó. Tengo a eso, entonces, ¿qué, ¿qué tiene usted ahí ya, Entonces Bad Bunny dio un mensaje a los reggaetón, eh, dijo. Bien? Bad Bunny dijo que ganó ganó un Grammy como el mejor álbum. Muy buen álbum el de Bad Bunny. siempre. Pues muy buen álbum. Sin duda, ahí el estaba hombre, el alfa. Tiene una fama, no, no, no, no el tipo, no el concepto sí, sí, sí. que él hizo. Y hay que ve lo, lo audio sí, sí, y sí, ver sí, los audios y vuelta. esa vaina. Y la canción con el alfa, cuando ustedes Esa el, vaina de, de Paniagua, creo que. Y ahora se van a. Van a creo que ya salió o va a salir una, una producción. Y una si, un, tal, una canción coíte. entre Ricky Martin calle 13 uh -huh. y Bad Bunny. Bad Bunny mandó me un mensaje diciendo Dame, noche, como que la academia que tomara en cuenta a ah, Reggaeton no Convocatoria y también Bad Bunny le dijo a los reggaetoneros que no se enfoque tanto en los números, que se enfoque más en la creatividad. En la creatividad. Yo claro, creo que eso es también, eh, eh, Yo comparto eso con Y él. René una tipa que ya fue en la alfombra y se quitó las. Ajá, todavía está se pasando las. La... Sí, y dijo de, Que, Ch dije, chile, que Ch chile. en Chile me violan y me matan y ya tú sabes. Ah, a modo de protesta. Sí, sí. Okay. Okay. Una chilena, ella okay. cantando una cantante chilena. Okay. O sea, okay. la, la Grammy tuvieron su Ay, Ay, mira, ella fue. Gracias a Dios que no pusieron lo que pusieron bien. Gracias, Gracias, Gracias tú, Fernando, tu que tu estás siempre activo. Ponlo en ellos. Eso. Ay, ay, ay, ay, se veía ay, la chichi. Se veía. La chichi. La chichi turbo de pero tu, tu ídolo, tu, tu grande, Juan Luis Guerra, no, no. pero ya, A guagua, otro más, yo Ay, me man. siento más contento por el Mariachi que por Juan Luis, porque ya Juan Luis tiene, un... ¿cuánto tiene el Juan Luis? Ya? Ay, es Dios mejor, mío, mejor, es mejor. Pero, coméntale Mariachi, si, si le comenta se muere, <risa> no, no, no, Mariachi, no, Mariachi, no, Mariachi, viene no, pero... porque un joseado, un tipo que viene de atrás rompiendo, barrera y cerrando puertas tú, vas, eh, tú, tú vas a tener encima de mariachi tranquilo sí, sí, tú claro, estás trabajando sí, igual y que mariachi me, me, me, iba a decir otra cosa y te, y fre, te frenaste ahí mismo <ríe>